Muy bien, estamos de retorno y hay datos importantes que usted tiene que conocerlo, sin duda alguna, y más aún porque impuestos eh, eh, nacionales eh, ya lo ha anunciado y esto arranca el 1 de marzo del siguiente año, del 2019. Estamos hablando del sistema de facturación electrónica que entra en vigencia precisamente dentro de unos meses más. Y está con nosotros pues el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, en los estudios. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Un placer estar en tu programa. Para nosotros el gusto. Y yo, yo la estaba ya preguntando, ¿no? Le decía, ¿qué significa esta facturación electrónica para el país? Bueno, eh... Sin duda esto es un avance eh, tecnológico importante que está dando el país a través de impuestos nacionales y nos colocamos a la par de, de países como, como Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Panamá, que también están trabajando y nosotros también eh, ahora ya hemos emitido la norma. Y Gabriela, el trabajo ha sido durísimo el trabajo de la norma, de entender la lógica del área de informática, del área de fiscalización, es decir, el personal ha estado totalmente involucrado y más de nueve meses de trabajo y continuamos todavía trabajando ya en, en lo último de lo que es el propio sistema y eh, por tanto ha sido un trabajo importante que va a permitir que impuestos nacionales les dé un servicio de mucha calidad a los eh, contribuyentes. Si me dicen en términos simples, ¿cuál es el procedimiento de una facturación electrónica? Es sencillo, donde interviene el vendedor, uh -huh. el comprador y impuestos nacionales. Directo. Directamente, ¿no? Uh -huh. El vendedor emite la factura con una firma digital, que además lo tiene que otorgar la AGETIC, que es una entidad también de la dependiente de la claro. vicepresidencia esa factura viaja por el internet en tiempo real hasta impuestos nacionales impuestos nacionales verifica la información verifica que la firma digital sea la correcta los registra en la base de datos y a partir de ese momento se constituye un documento válido de esa transacción que ha realizado o que han realizado mejor el vendedor y el comprador por tanto es una transacción ya realizada por un monto económico eh, que luego genera impuestos para el país y por supuesto también eh, genera información para, en este caso, el comprador y también para el vendedor. Los beneficios importantes. Hoy día los contribuyentes llenan el, el libro de compras y ventas de manera manual, algunos en, es en el sistema computarizado, y lo envían mensualmente a impuestos nacionales. Sí, eso, eso le iba a decir, ese es como que el procedimiento que tenemos hoy, ¿no? Es de ese procedimiento desaparece, eliminamos porque ya vamos a contar la información de la factura al detalle con el monto y por tanto impuestos nacionales, uno de los servicios que vamos a otorgarles es que nosotros como impuestos nacionales les vamos a generar el libro de ventas y el libro de compras y por tanto ya... Reduce el tema del costo del cumplimiento tributario, porque tendría que contratar un contador que esté registrando, eh, revisar la información. Eso ya lo va a hacer automáticamente el sistema de impuestos nacionales. Por tanto, con ese eh, libro de compras y ventas, otro avance que estamos haciendo es que Impuestos Nacionales le va a generar de manera automática sugerida por supuesto el formulario del impuesto al valor agregado, del impuesto a las transacciones al contribuyente. Y el contribuyente en el derecho que tiene revisará la información, modificará la, la, el formulario si es que no corresponde y si está de acuerdo aceptará y pagará el impuesto en la entidad financiera que corresponda. Ese es otro avance que estamos eh, haciendo con esta implementación de la factura electrónica. Otro avance, uh -huh. otro servicio que va a dar impuestos nacionales a los funcionarios del sector público, del sector privado, cada fin de mes seguramente tú también, Gabriela, llenas uh -huh. el formulario 110, sí. guardas las facturitas, uh -huh. presentas al, al empleador, eso va a desaparecer porque igual nosotros como impuestos nacionales vamos a generar ese formulario 110 de forma automática para que el trabajador lo pueda presentar a su empleador y por tanto ahí también evitamos errores en la transcripción, evitamos las multas y todo lo que implica contravención tributaria. Ese es el avance que estamos dando porque queremos justamente brindar un buen servicio a nuestros contribuyentes, a nuestros ciudadanos, a los trabajadores que, que ...dependen del sector público y privado... ...esos son los principales avances... ...por supuesto eh, apoyamos y ayudamos también al medio ambiente... ...porque ya desaparecen los, los, las facturas eh, físicas... Eh, ...se reduce el costo de por ejemplo la custodia de esas facturas... ...el alquiler del, del ambiente desaparece porque la información va a estar en impuestos nacionales y por supuesto en el computador eh, de la propia empresa, pero eso genera menor espacio, requiere menor espacio y particularmente esa información nosotros como impuestos nacionales lo vamos a tener en la base de datos y, y quiere decir que vamos a ayudar muchísimo a los contribuyentes para fines de eh, ...cuidar justamente la seguridad de su transacción entre lo que es el comprador, lo que es el vendedor... ...y la relación que tiene en este caso el contribuyente con impuestos nacionales. Realmente ya no vamos a hacer el llenado, tener el papel, el registro, a veces esa mano, todo aquello... Eh... Necesita, eh, yo le digo así de manera muy sincera, como que entender, ¿no? Es, es entender otra, otra dinámica y eso me imagino que era con un proceso también de socialización. Ahora a quienes llega, todos se suman, todos pueden sumar, es voluntario o habrá una fecha para decir eh, solo quienes quieran, digamos. Nosotros en esta norma ya hemos establecido quiénes deben ingresar a diferentes modalidades. La principal, por supuesto, es la factura electrónica y para determinar qué contribuyentes deben sí. ir a un grupo que comienza el primero de marzo, al segundo grupo que comienza el primero de, de junio. Es palotino, ah, el, el Es ingreso. progresivo uh -huh. en función, a, y eso lo hemos eh, trabajado en función justamente al tipo de empresa, si es una persona jurídica, qué tipo de sociedad es SRL, ¿Es, es sociedad anónima, es una persona natural, es una empresa unipersonal, qué tipo de actividad tiene, cuánto de ingreso genera en ventas mensuales, anuales y en función a esas variables hemos establecido a qué grupo de facturación debe ingresar ese contribuyente. Y justamente eso está publicado en la página claro. web de Impuestos Nacionales. Uh -huh. Particularmente está en el, anexo, en el anexo A, que establece ya eh, qué contribuyentes deben ingresar. En el primer a la grupo, ¿quiénes el, están, por ejemplo? En el primer grupo están particularmente eh, los principales contribuyentes. ...y los eh, gracos categoría A, categoría B, categoría C... Uh -huh. eh, ...en estos están las entidades financieras, por ejemplo... ...es decir, las empresas más grandes, ¿no?... ...está, por ejemplo, eh, las empresas de telefonía móvil... ...y EPFB, va a estar en la factura electrónica... Uh -huh. eh, ...y, por supuesto, los surtidores también van a ingresar... ...a la facturación, en este caso, electrónica... ...justamente por la importancia tributaria, eh, por... por por la cantidad de, de ingresos que generan mensualmente eh, consideramos que ellos son los primeros que deben entrar a la facturación electrónica en línea por otro lado tenemos otra modalidad que es la facturación computarizada en línea eh, que no tiene firma digital pero que sin embargo tiene el, la contraseña y la clave de acceso para poder emitir la factura igual viaja en tiempo real a la base de datos de impuestos nacionales se registra y en ese momento eh, se eh, ...digamos, se da la seguridad de que esa transacción ha sido ya realizada... ...y por tanto está registrada en la base de datos de impuestos nacionales. O sea, de manera gradual tienen que ir ingresando todos los contribuyentes... ...todos los que tienen que emitir factura en todo caso. Nosotros planeamos que en unos cinco años... ...por lo menos un 90% 80% deberían de ingresar por las bondades que he mencionado... Eh, ...ingresar de manera voluntaria también a la facturación electrónica en línea, que además incorpora esto de la firma digital, que justamente le da la seguridad jurídica tanto al comprador como al vendedor, porque hoy día algunas eh, empresas, los ciudadanos, eh, nos señalan, yo compré esta factura, pero ahora resulta que esta factura me están señalando que es una factura clonada, es una uh -huh. factura falsa. Con la facturación electrónica eh, desaparece eso, no porque... La información va a estar con la firma digital y además va a estar eh, registrada y verificada por impuestos nacionales en tiempo real. Y eso creo que garantiza la transacción que ha realizado justamente el vendedor con el, con el comprador. Eh, realmente es, es importante el, por los beneficios que tiene... Eh... Y también entenderlo, yo le decía, ¿no? entender eh, eh, la aplicación y la implementación del mismo. Tienen un periodo de cinco años, me decía, para su implementación, en casi un 90%. Sí, eso es lo que consideramos que debemos lograr y, por supuesto, para ello nosotros tenemos programado capacitaciones. Eso le iba a decir. Al, en este caso, una capacitación al contribuyente propiamente y, por supuesto, una capacitación al contador, al auditor, a los abogados y por supuesto a, a los eh, profesionales de informática que además deben desarrollar justamente un sistema de facturación electrónica acorde a lo que establece la resolución normativa que hemos, que hemos emitido. Y por supuesto va a haber va a existir en este caso eh, el acompañamiento, la asistencia técnica de impuestos nacionales con personal en la parte normativa y también asistencia técnica con los funcionarios que trabajan en el área de informática para poder implementar las diferentes modalidades electrónicas que que está implementando en este caso impuestos nacionales y como digo es un avance importante. Espero eh, que yo pido a los contribuyentes que se animen, a aquellos que todavía van a emitir facturación manual, porque hay que admitirlo. Uh -huh. En nuestro país no llegamos con el Internet digamos, a todos los rincones del país uh -huh. y por tanto va a continuar en algún caso la facturación electrónica. Pero ellos también tienen que ingresar a la facturación eh, computarizada o la facturación eh, electrónica y creo que ese trabajo es pues eh, de todos. De los ciudadanos porque el que compra debe exigir una factura y si exige una factura electrónica mucho mejor porque la transacción está totalmente garantizada porque la factura además ese comprador lo va a poder visualizar en su celular ingresando a la página web de impuestos nacionales o a través de la computadora y van a poder visualizar eh, la, factura la factura tal cual. ¿No? En el momento ahí. de la transacción, uh -huh. pasa unos cuatro segundos, tres segundos, la factura ya lo va a poder ver en este caso en la pantalla del vendedor o en el celular de, eh, que tiene en este caso el comprador. Son avances importantes que estamos haciendo uh -huh. acá en Impuestos Nacionales, Gabriel. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado quiero robarle unos minutitos más antes de irnos a, a, a la pausa. Eh, y cambiarle el tema, y eso por la coyuntura, si me permite. El tema de la, de la facturación electrónica nos explicó muy bien y eso arranca en marzo, eso sea, ya nos ha dicho, entrará en, en el tiempo debido. Hay un conflicto con el tema de los uh, vendedores de Cana y la facturación. Ah, ah, que, muchas ¿cuál es? gracias. Sí, sí, la, si podemos hacer la, el, claro el resumen sí. y nada más de esto, por favor. Sí, eh, no sé por qué están haciendo los dirigentes las actividades. Tratando y básicamente están asustando a los comerciantes que venden carne al por menor, a los minoristas que venden carne, en este caso, en los, en, en los mercados de abasto, en los kioscos uh -huh. en Cochabamba, en el sector de La Pampa, hay gente que vende carne. Acá en La Paz, en el mercado Yungas, mercado Rodríguez, en los kioscos, en los barrios, esas caseritas no tienen por qué emitir factura, no están obligados a emitir factura. ¿Quiénes tienen que emitir factura? Quienes tienen que emitir factura son los supermercados que hoy día emiten factura cuando uh -huh. uno compra carne de des, de pollo o de cerdo, emiten la factura, en este caso eh, los supermercados. También tienen que emitir los intermediarios y los frigoríficos. ¿Quiénes son los intermediarios? Resulta, Gabriela, que hay unas 8 o 10 personas que reciben el ganado en pie en más de 2.500 cabezas y luego lo llevan al matadero, determinan la carne y más o menos está entre unos 2.500 a 2.800 kilos de carne. Eso se presenta en términos de, de venta al año más de 9 millones de bolivianos. Por tanto, estas personas no pueden pues, señalar que deben pertenecer ellos al régimen tributario simplificado. Los que pertenecen al régimen tributario simplificado son simplemente aquellos que tienen un capital máximo hoy día de 37 mil y que se ha ampliado a 60 mil bolivianos uh -huh. a partir del primero de enero del año 2019. Entonces, estos caballeros que hoy día incluso son dirigentes, eh, generan ingresos anuales de más de 9 millones y no quieren pagar impuestos. Ellos son los que tienen que emitir factura, es decir, los, los eh, mayoristas, los supermercados y los frigoríficos deben emitir factura cuando venden eh, la carne de res, de pollo o de cerdo y lo pueden vender por supuesto al detalle o lo venden al por mayor. En algunos casos lo venden al por mayor y lo venden, en este caso particular, en algunas partes a los propios comercializadores de los mercados. Entonces, los que venden en los mercaditos... Cuando venden ya al consumidor final al detalle no tienen por qué emitir factura uh -huh. y entonces están tratando de confundir, pero por supuesto Impuestos Nacionales y el Viceministerio de Política Tributaria y el Ministerio de Economía ha tenido reuniones justamente con las caseritas, uh -huh. con los comerciantes que venden en los mercados, en los kioscos, en los vasios señalándoles que no tienen por qué emitir factura porque están en el régimen tributario simplificado y además, Gabriela, quiero señalar que impuestos nacionales, si ustedes van a algún mercado, a un barrio y preguntan a la persona que está vendiendo esa carne de, de pollo o de cerdo, okay. le preguntan si impuestos nacionales ha ido a controlar, ha ido a fiscalizar, seguramente les va a señalar que no hemos uh -huh. ido, porque no estamos yendo a fiscalizar, no estamos yendo a controlar, porque no corresponde, ellos no tienen la obligación no corresponde de este emitir facturas. Ellos pagan un uh -huh. impuesto bimensual que uh -huh. oscila de 47 bolivianos a 200 bolivianos. A partir del próximo uh -huh. año será de 47 máximo hasta 350 bolivianos. Pero señalo nuevamente, uh -huh. los vendedores de carne... En los mercaditos, en los mercados de abasto, en los kioscos, en los bazios, no tienen por qué emitir factura y por tanto eh, deben, estar, deben tranquilos. quedarse tranquilos. Porque impuestos nacionales no los va a molestar porque no hay por qué molestarlos. Ellos están cumpliendo una normativa y nosotros también estamos obligados a cumplir, en este caso, el decreto supremo que establece el régimen tributario simplificado. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar y darnos esta cobertura. Siempre bienvenida. Vamos a una pausa y ya volvemos.